Bueno, eh, vamos a ver el ejercicio 16 de hidrostática de capilaridad. El problema básicamente era una cubeta con alcohol y hay un capilar y pregunta hasta qué altura sube y cuál es la diferencia de presión entre un lado y el otro del menisco. Este problema lo hago porque le voy a sacar mucho jugo. Tiene muchas cosas para comentar y entender que nos va a facilitar entender luego cuando veamos un permeámetro ...en la siguiente parte del curso. Primero, una cosa que cuesta entender solo. Tengo el capilar y tengo tres puntos. El punto A, acá adentro del capilar... ...y a la misma altura el punto B y el punto C. Entonces, ¿cuál es la presión en el punto A? Y bueno, la presión en A, en el punto C, arriba va a ser la presión, o justo en la superficie, será la presión atmosférica. Lo mismo del otro lado, la presión en el punto B, justo en la superficie, es la atmosférica. Y por lo tanto, la presión a la misma altura en A es la atmosférica. Esto lo podemos pensar por reducción al absurdo. Si la presión en A no fuera la atmosférica, mayor o menor, y acá tengo... Eh, presión atmosférica, dentro del fluido habría corriente, había movimiento, y estamos en el caso de hidrostática, donde todo está quieto. Entonces, eh, no puede haber una diferente presión a una misma altura. Si hubiera en, en cualquier altura diferentes presiones, el fluido estaría fluyendo o moviéndose. Por lo tanto, lo primero que hay que entender y que cuesta a veces, es que la presión atmosférica en A, es la presión, eh, perdón, la presión en el punto A es la presión atmosférica aquí. Bueno, entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cuál es la presión en A? Bueno, si yo miro acá el capilar, tengo el punto 1, supongamos por ahí justo, ¿no? La va a ser la presión que yo tenga en 1 en el fluido, más la columna de agua o del fluido que tenga. Entonces la presión en A tiene que ser la presión que tenga en uno que no la conozco, más el peso específico, del en este caso era un alcohol, por la altura H1, o sea hidrostática, el peso de la columna o la presión que ejerce esa columna de agua. Perdón, en este caso era un alcohol. Y esta presión en A, ¿cuánto dijimos que es? Es justamente la presión atmosférica. <coughs> P1 quiero recalcar que es la presión del lado interno del menisco. Si yo voy a ampliar el menisco es la presión del lado interno donde hay fluido. ¿ta? Entonces la presión en 1, ¿qué va a ser? Bueno, la presión atmosférica menos este término debido a la columna que tiene arriba. Entonces será la presión atmosférica menos, la presión, menos la, el peso específico del agua. Y la altura esa. En el problema era alcohol, yo puse agua, es lo mismo. Entonces, la presión del lado interno, del lado interno del menisco 1 es la presión atmosférica menos, si es agua, un gramo por centímetro cúbico, en el problema háganlo para el alcohol, por H1. Supongamos que es un gramo por centímetro cúbico. Esta es la presión... En el lado 1, que es en el lado interno del menisco, de este lado que está acá. Veamos una ampliación de esto. ¿Ven? De este lado tengo el menisco que se ha curvado, y de este lado tengo la presión 1, y del otro lado tendré una presión 2. ¿Cuál va a ser la presión en 2? Bueno, justamente acá es la presión atmosférica. También, si uno ve este dibujo, ve que este lado es la presión atmosférica, todo por acá. Pregunta, alguien puede decir, profesor, la presión atmosférica depende de la altura, acá hay una diferencia de altura. Si acá está la atmosférica va a ser un poco menos. Sí, es verdad, depende de la altura donde uno esté, pero en realidad esta diferencia es muy poca. Es solo unos centímetros, no hay mucha diferencia de presión. O sea que la presión en dos debería poner correctamente, es aproximadamente la presión atmosférica. Hay poca diferencia de altura, ¿se entiende? Entonces, la presión del lado 2 es presión atmosférica. Como la presión del lado 1 es presión atmosférica menos algo, ya está claro que la presión del lado 2 es mayor que la del lado 1. O sea, acá hay más presión que el lado 1, que es presión atmosférica menos un gramo fuerza, gramo fuerza por centímetro cúbico. Entonces... Se entiende la curvatura también por este lado del menisco. Acá hay más presión que la que hay del lado interno. ¿tá? La presión del lado 2, de este lado, es mayor a la del lado 1. Y el menisco está justamente curvado. Veamos ahora otra parte. Todavía no empecé a hacer el problema, porque como ustedes ven estoy repasando muchos conceptos. Si recordamos de este capítulo la expresión de Laplace-Gyon, que nos daba la diferencia de presión entre el lado interno y externo de una burbuja o de una gota, que son situaciones diferentes, pero lo que descubrió, o lo que esta expresión representa, es la diferencia de presión relacionado con la tensión superficial del fluido. Y la expresión nos dice que la presión del lado interno menos la del externo, o algo así, es 2 por eh, la tensión superficial de ese fluido, dividido el radio de curvatura del menisco. Esto es una R grande. Bueno, para repasar un poco, dijimos que, pres, para estar seguro, presión 2 es mayor que la del 1. O sea, acá puse la externa, en realidad. Fíjense que si es mayor, este lado es positivo. Y estos términos son positivos, todo nos da positivo. Está bien, eh, cuando uno ataca un problema tiene que ver eso, si es P1 menos P2, ¿no? Si faltaría en algunos libros aparece un menos, bueno, depende. Yo puse acá P2 menos P1. P2 es mayor que P1, la presión, entonces este lado es positivo y este término da positivo. Entonces yo puedo calcular esa diferencia de presión del menisco de un lado y del otro usando la ley esta. Y me dice que es dos veces la tensión superficial sobre el radio de curvatura. Y esto ya vimos que era... La, el peso específico del agua, un gramo fuerza por centímetro cúbico por h1. Entonces, después de esta revisión de concepto, vayamos ahora sí a ver este problema.